Muy buenas, pues continuamos en este <coughs> Spyro donde nos quedamos en este nivel costa del dragón. Y bueno, estamos aquí en, en el nivel de la montaña rusa que ya no lo hemos pasado entero. ¿Quieres montar solo por diversión? Y ya hemos conseguido las tres fichas. El otro no lo he hecho, lo he hecho fuera de cámara porque he querido... Las montañas. Pero bueno, vas a seguir por aquí y vamos a hacernos las fichas, ¿vale? Venga, vamos allá. Este creo que no lo he hecho. Vale, este va a ser de los últimos. Hola, joven. Vale, necesitamos 10 fichas. Vale. Esto es que necesito 64 orbes. Y no puedo pasar. Vale, vamos a hacer este. Adelante, Spyro. Échale un vistazo a todo lo que tenemos hoy para ti. Aquí dentro encontra. Aquí tienes una pelota. Dale, vamos uh, allá. Eh, me ha tirado bien. la caca. Ahí, a ver si. Ahí está. Vaya, ha sido divertido, ¿no? Toma esta ficha por tu buena puntería. Vale, tenemos cinco. Prueba otra vez si quieres. Vale, vamos a otra vez ahí uh. Es bastante fácil, ¿verdad? Aquí tienes otra ficha Perfecto Prueba otra vez si quieres Vale, ahora nos toca el pingüinillo Perfecto oh. Hola, vaya puntería que tienes. Toma, es la última ficha que tengo. Perfecto. Vale. Ya tenemos aquí seis fichas. Prueba otra vez si quieres, chaval. Vale, es el último que hago ya. Ahí está. Cabina en remojo. Buen tiro, pero ya no me quedan fichas. Juega todo lo que quieras. Vale, creo que ya no voy a jugar más. Vale, esto es la montaña rusa. Pues me queda muy poco, me queda... Es que me queda muy poco, me queda este, sí. Este Es el mejor. Dicen que tienes buena puntería. ¿Te gustaría probar el tiro al blanco? Vamos a Leo. Vale. Qué ah. Pena por lo bien que lo había hecho. Perfecto Vamos a otra ronda Vamos allá vamos a ver Vamos a salir a todos 6 de 8 Ahí está, Ahí está. Y vamos ganando ficha Listo para Vale. Vamos allá. Perfecto. Bien. Toma la última ficha. Vuelve cuando quiera. Y nos queda la del túnel del amor. La última ficha gratis, gratis, gratis. Sin adelanto, sin cuotas mensuales. A cambio, puedes ganar una ficha. Solo tengo una, pero puedes montar todas las veces que quieras. Sube a bordo, amigo. Ahí vamos al túnel del amor. Algo <ríe> ha con el pingüinillo. Como prometí, aquí tienes la ficha. Cuando tengas 10 visita el Teatro de la Costa del Dragón. Ya te tengo. Ya tengo 10. Vale, vamos al teatro. Airo, hoy es tu día de suerte Has ganado suficientes fichas Para entrar al famoso teatro de la costa del dragón Pasa y diviértete Ok Pasemos y divirtámonos Ah, esto es para ver A ver, no sé cómo va Es que no va a parar de llover se me ha olvidado cómo era el sol. Deberíamos irnos de vacaciones. A algún lugar, cálido, A un sitio soleado. ¡A la costa del dragón, sí! No voy desde que le dimos una paliza a Gnastic Nork. ¿Qué dices, Sparks? ¿Quieres vacaciones en la playa? ¡El último es un Gnork! son como películas como cortometrajes porque están muy bien son cortos funciona profesor ya casi unos ajustes más en los orbes y son casi todas las secuencias del juego yo creo están aquí Calma, cazador, y deja de moverte. Ya has visto el libro del profesor. Tienen las garras así, los dientes así, y escupen fuego así. Parecen más peligrosos que Ripto. A eso me refiero. Un dragón es la opción de detener a Ripto y lo sabes. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡He conseguido un dragón! aterrizaje! ¡Hola! ¿Por dónde se va a la playa? ¡Eh! ¿Ah? Hey, ¡Dejad de mirarme! ¿Es que no habéis visto nunca un dragón? ¿Eres un dragón? ¿Tienes algún problema, gatito? ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Parece que os habéis olvidado de invitarme a la fiesta. ¿Queríais ocultarme ¿Algo? ¿Un dragón? ¿Has traído un dragón a avalar? ¡Odio a los dragones! ¡Ay, ay! De ti. Y ese tontaina. Ese era Ripto. Hay que deshacerse de él. Solo causa problemas, pero no tengo tiempo para explicar más. Toma, llévate esta guía mágica a Avalar. Te ayudará a entender nuestros mundos. Ahora debo seguir a Ripto y descubrir qué trama. Te veo en la tierra del bosque de verano. ¡Eh! ¡Un momento! ¿Por qué nos metemos siempre en líos, tío? Vale, pues yo creo que ya está Ya he visto todo lo que tenía que ver Porque el teatro, digo, el teatro son solo secuencias Vale Me estoy liando Vale, para allá O sea que aquí, hasta que tengamos 64 orbes No podemos pasar Tenemos 58 Todavía nos quedan orbes por ella, a ver. Vale, pues vamos, a por, vamos a por esa orden Y ya tendremos 59 Son 64 para pasar O claro, no sé qué hay ahí de, detrás Algunos que todavía nos quedan temas. ¿eh? uno, vamos a ver claro, es que yo ya he hecho vale. me queda me queda el de las puertas vale, por ahí. claro, los puertas a ver si hacemos las puertas dos por aquí Estaba en un sitio raro, por aquí. Muy... Vale, se si no, si vea estaban en un sitio por aquí. por aquí, un minuto por aquí. no, que queda en un sitio... Orgo. Pues me queda un ¿no? de aquí nada más. A ver, a ver, espera. Ahí había algo. Ahí, ahí había algo de cascada, a ¿eh? ver. Aquí, aquí, Tenemos un problema de... ¡Genial! Vamos, amigo. Vamos a por ahí. Esta es la parte que me faltaba a mí, ¿ves? Creo es que es algo difícil hay que tener cuidadito es verdad que tarda pero luego esto empieza aumenta esto vamos abajo lo voy siguiente que vamos abajo a ver, a seis. no lo veo, mierda me ido me miro es que no es fácil a ver vamos a hacerlo bien otra vez nos van tirando bot botines y lo tenemos y lo tenemos que Vale, perfecto ¿Cuánto le pierdo? Por arriba y fuera y le cogemos es coger, con, con cogerlo vale cuestión de seguirle ya de no perderlo No Vamos allá Vale, vamos allá. Ahí está, perfecto Vale Ahí está. Quedan cuatro. Queda una. Ahí está. Bien, Perfecto. Les has dado una buena lección. Ahí está el orbe que nos faltaba. Cincuenta y nueve orbes. Está completado, ya está. Y ahora lo hacemos bien. Queda una paloma. Oh. A ver dónde está la paloma. Ay, ya está. Dos horas con treinta y tres... Minutos. Mejor tiempo, 21, claro. Pues ya está. Pues nada, solo era hacer... Nos quedan todavía... Son bastantes, que que unos 9 orbes o por ahí. Son 65. No, 64. Y no sé qué otra misión me puedo quedar por ahí. Pueden faltar 59 tenemos Estos son gemas A ver Que aquí he hecho todo bien Costa Costa de dragón Es que no me queda los 59 orbes. Uy, ya está. Es que no puedo pasar, a ver, no ir a costa de dragón, pero pues es que no puedo pasar. Son 64 y eso ya no sé qué es lo de 64. Yo tengo todas las orbes ya. yo no sé qué es 64 orbes ah es como una montaña rusa rara time. es como una montaña rusa libre como de como esta pues que yo no tengo 64 ni de coña verano también tengo todo otoñales también me miento de poniente que me falta eso no es una orbe uh -huh. no sé dónde sacan los 64 pues lo voy a dejar aquí y ya, te, ya hemos terminado todo este mundo Creo que 64 de todos, a lo mejor de todo. De todos los mundos. Así que vamos a ver. A lo mejor se refiere también al, al otro juego, ¿no? Al otro mundo. Pues que no sé. Tengo 64 orbes. Tengo 59 orbes, nada más. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Adiós!